De la luz. donde no hay guerra y donde lo único que hay es paz. Ojalá. Como esta niña, miles de inocentes en este lugar intentan evadirse de sus preocupaciones y buscar la paz. La niña mira a la luna en busca de tranquilidad, al igual que la miran estos enamorados, como símbolo de su eterno amor, o como en la novela de Michael Greenwich, cuando los animales sienten el deseo de saborearla y hacen una torre para llegar ahí. Tranquilidad, amor, curiosidad son muchos los sentimientos que nos transmite este misterioso y lejano lugar.